Gracias. a todas las comunidades. Gracias a usted, profesor. Eh, damos paso entonces a la siguiente ponencia titulada El rol de la humanidad en tiempos de inteligencia artificial, a cargo de nuestro profesor Flavio Suárez. Adelante, profesor Flavio. Sí, muchas gracias. Enseguida nada más déjeme poner... Uh... Algo sucedió por aquí, permítame un segundo. Listo, si me pudieran confirmar si se ve correctamente la pantalla y se escucha. Lo escuchamos, profesor Flavio, más no se ven las diapositivas. Aún no se ven. Okay. No se visualiza nada todavía. Ahí nuevamente. No se visualiza. Ahí se visualizará. No, ahorita comenzó a visualizarse, pero eh, se dejó de hacerlo. Ahorita no se visualiza. Ahora okay. sí. Ah, Ok, perfecto. No, ya no, no. Se dejó de visualizar. Uh, ahí. Perfecto. Ok. Ok. Muy bien. Este, bueno, yo regreso ahora sí que con la parte fatalista de la tecnología. Ya vimos que hay muchas bondades que este, nos puede brindar la tecnología. Pero bueno, en este caso eh, yo voy a hablar un poquito sobre el, el tema que bueno titulé El rol de la humanidad en tiempos de inteligencia artificial. Y que, bueno, aquí este, la, el objetivo era problematizar el uso de la inteligencia artificial y el impacto en la humanidad, considerando que esa tecnología puede ser aliada en las actividades comerciales, así como en el control eh, y manipulación de las masas. Eh, pongo aquí el control y manipulación de las masas porque, bueno, hemos visto eh, los casos, por ejemplo, de Cambridge Analytica en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, este, esta misma empresa con sus filiales que estuvo también este, trabajando en, en el Brexit, y pues que al final eh, el control o ¿no? digamos la recolección de la información se utiliza de cierta manera para tener un control de la sociedad y en este caso también para poder eh, moldear la, las, la mentalidad o la ideología de las personas y poder lograr objetivos concretos en para intereses de, de ciertos grupos de poder. Y bueno, eh, hablamos aquí de nuevo este, de lo que sería la inteligencia artificial y la inteligencia general. Ya no voy a retomar tanto de lo que ya vimos en la primera ponencia, pero pues vemos aquí este, avances que se han tenido desde los, las investigaciones de George Bull desde 19, este, 1854, este, Gottlob French en 1879, que bueno, son a lo mejor... Investigaciones que fueron dando lugar a la construcción de la inteligencia artificial hasta llegar a lo mejor a alguno de los más conocidos que era este John McCarthy en 1955, quien ya acuñó como tal el término de inteligencia artificial. Y pues vemos también este, que dentro de esto pues también podríamos encontrar lo que sería la investigación de Alan Turing en el, las pruebas que llamó concretamente la imitación que pues ponía a una persona en un lugar cerrado y lo ponía a interactuar con una computadora y con una persona, mientras que la computadora eh, intentaba a lo mejor replicar o imitar a las personas. El humano que estaba también eh, participando trataba de imitar a la máquina, tratando de confundir al participante y este tendría que identificar si le contestaba la máquina o el, o el humano. Y vemos pues, que desde ahí la, la inteligencia artificial pues, se ha enfocado en imitar estos comportamientos humanos para poder llevar a cabo actividades que a lo mejor anteriormente solo la hacían los humanos. Y bueno, entonces la inteligencia artificial podríamos también decir que es la capacidad de las máquinas de hacer cosas que si las realizaran los humanos podrían considerarse como inteligentes. Y bueno, en cuanto a la inteligencia general también que ya este, abordamos, pues voy aquí nada más a retomar esta definición también de Chantrain, que dice que es la capacidad de ver, observar, percibir, pensar, reflexionar, comprender, entender, saber, considerar, meditar, proyectar. Vemos que pues aquí implica varias, este, digamos, acciones o características humanas que a lo mejor todavía no poseen las máquinas. Y también pues, vemos que una de las características que nos hace diferentes pues, es esta capacidad de este, re, bueno, ser racionales, ser analíticos, conscientes, tener intenciones y este, también experimentar sentimientos y emociones. Que esto sí, este, las máquinas tal vez han llegado a imitar estos comportamientos, pero no a, a sentirlos como tal, no tienen ahora sí que la biología que les permita realmente experimentar estos sentimientos y emociones, sino que más bien pueden imitarlos. Y aquí este, me podría detener un poquito también para ver que en esta imitación se ha llegado a refinar de tal manera que incluso vemos el caso reciente de, de Google eh, con la inteligencia artificial de Lambda, donde Blake Lemoyne, que fue el encargado de entrenar esta inteligencia, pues termina creyendo que esta inteligencia realmente cobró conciencia. Entonces, aquí vemos que si realmente llegan a confundir a un experto en inteligencia artificial por la forma en que están este, actuando estas inteligencias, pues es porque ya se ha llegado a refinar bastante. Sin embargo, pues considero que sigue siendo parte del conocimiento que se logra tener de las personas en base a la información que se recolecta y analiza y no precisamente a que realmente la máquina pueda tener ese esa capacidad ya de, de raciocinio y de, de conciencia y bueno eh, se pretende crear una inteligencia artificial en general ya decíamos y dice López que por pues, esto es uno de este los objetivos más ambiciosos de la ciencia. Y esto pues también, como decíamos, el tener una máquina que ya pueda ser tan inteligente como los humanos para poder aprender o poder tener emociones y sentimientos, despierta ciertas preocupaciones, como por ejemplo nos dice el astrofísico Max Tegmark que él bueno considera que así como los humanos han dominado a otras especies por ser superiores en inteligencia, el que se llegue a construir una superinteligencia artificial podría llegar a dominar a los humanos porque también se consideraría como superior. Entonces siempre esa superioridad de, de la raza puede sobreponerse a otras razas este, más inferiores en, en inteligencia. Y aquí pues bueno, en cuestión de, de lo que es toda la información que permite que la la tecnología nos conozca, que se puedan hacer perfiles de nosotros para poder imitar estos comportamientos humanos. Pues vemos que este, tenemos ahorita un sinfín de aplicaciones y dispositivos con los que interactuamos, que bueno, toda esa, todos esos dispositivos o aplicaciones están recolectando información de nosotros cuando nosotros entramos a la red, cuando utilizamos una aplicación. Es un sinfín de de información, incluso los sensores creo que traen como 11 sensores, algo así, me parece ya en la actualidad, anteriormente todavía eran 7, pero todos esos sensores al final de cuentas están recolectando información que permite ir perfilando a las personas, a los usuarios de esas tecnologías. Entonces toda esta información al final de cuentas se está recolectando por empresas y que aunque está de cierta manera desordenada no tiene una estructura, pues la intención de las empresas es recolectar la información y a través de tecnologías de Big Data poder, ahora es que darle un orden a la información para poder ser analizada. Y ya una vez que está ordenada, pues se puede analizar con inteligencia artificial, se puede hacer separaciones, se pueden hacer clasificaciones y en base a eso se puede construir nuevos productos y una vez que se construyen los nuevos productos, se puede desplegar las campañas publicitarias en las pantallas de los usuarios, que una vez que ya se tiene conocimiento de cuál es su perfil, cuáles son sus intereses, se les puede, eh, digamos, presentar la publicidad de manera focalizada para que haya una mayor probabilidad de, de consumo de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí... Vemos también que este, la inteligencia artificial, de cierta manera, con todo ese conocimiento, con toda esa información que se recolecta de, de nosotros, pues ha llegado a tener un cierto grado de, digamos, refinación que nos puede, o que la puede acercar a, a los comportamientos humanos. Y en la actualidad, pues a lo mejor somos nosotros... Eh, a lo mejor iba a decir inconsciente, pero no, no, no somos inconscientes. Quizá nos hemos hecho de cierta manera flojos para poder analizar y tomar decisiones que pues aquí Marvin Minsky dice que siempre que podamos este, vamos a dejar este, en manos de, del azar o de la inteligencia artificial aquellas decisiones que a nosotros a lo mejor este, nos cuesta un trabajo o que ya no las queremos hacer. Entonces, si hay una máquina que puede tomar decisiones por nosotros, dejamos que esa máquina tome decisiones y nosotros solamente actuamos en consecuencia de las decisiones que, que haya tomado la máquina. Y pues aquí entonces vemos que como seres humanos, pues estamos perdiendo esa característica que nos distingue como humanos, como seres racionales e inteligentes, y estamos dejando más que las inteligencias artificiales actúen en nuestro lugar. Y, bueno, este Yukui considera que la inteligencia artificial terminará por sustituir a la inteligencia humana. Eh, realmente no, no considero todavía que estemos cerca de que esto suceda, porque incluso, como decía hace un momento, ha sido la inteligencia humana la que ha construido estas máquinas inteligentes. Simplemente que en ocasiones eh, la, la ética con la que se utiliza esta tecnología pues no es la adecuada. Se va más con la pretensión de obtener eh, recursos económicos que con la pretensión de realmente ser una herramienta utilitaria para, para la humanidad. Y pues aquí vemos entonces que Katie O'Neill dice que incluso estas pues, son construcciones consideradas como armas de destrucción matemática, que a través de los cálculos que hacen con toda esta información pueden llegar a destruir trabajos, pueden llegar a impedir que personas puedan tener trabajos. Incluso ella hace un análisis de lo que serían este, los sistemas de predicción policial, donde se ve cierto sesgo hacia la raza negra o hacia la raza inmigrante en comparación con la, la raza este, estadounidense. Entonces vemos que desde la misma construcción, a lo mejor incluso a veces sin que sea una, un sesgo intencional del desarrollador, la información con la que se entrenan estas inteligencias artificiales puede tener sesgos y es muy complicado poder eliminarlos porque incluso este, pues hay leyes de, de este, que, bueno, que protegen lo que es el secreto industrial leyes que protegen los datos personales entonces cuando se quiere hacer investigación de la in de información con la que se entrenan pues las empresas pueden protegerse con fundamento en estas leyes que en un principio fueron creadas o este digamos promulgadas con la intención de proteger la misma a la misma persona pero después pueden ser utilizadas también para impedir que se investigue aquello que podría a lo mejor de cierta manera mejorar esta interacción de las personas con estas tecnologías. Y bueno, eh, aquí pongo que parece que ya no estamos tan lejos de tener esta policía del pensamiento que describía George Orwell en su novela de 1984 que fue publicada en 1949, donde pues parte prácticamente en todos los rincones tenemos una tecnología que nos puede estar rastreando, que nos puede estar vigilando y que puede estar recolectando información de nosotros y que ésta se pone al servicio de las empresas que dominan estas tecnologías o que tienen estos servicios de publicidad hacia las otras empresas. Y bueno, eh, la, la este, sociedad también se está moviendo de acuerdo al ritmo que va marcando la, el mismo desarrollo tecnológico y va cambiando la mentalidad de acuerdo a... A, este, a lo que se encuentra en la burbuja digital. Ya decíamos que toda la información que se nos presenta, pues la gran mayoría es aquella que concuerda con nuestros patrones de búsqueda y nuestros intereses. Entonces solamente vamos reciclando y vamos alimentando esa burbuja digital. Y pues aquí, por ejemplo, relacionando lo que sería este, el, el uso de la inteligencia artificial con, la, con las empresas o por las empresas eh, resulta interesante también eh, lo que dice eh, Eric Sagan eh, en relación a lo que es el entendimiento de la ética bajo un parámetro de mínimos, que esto lo, este, lo describe también Fernando Sabater, donde dice: Bueno, tú, como empresa, si no vas a hacer el bien eh, como lo definía este Aristóteles Aristóteles en su ética, pues si no has de hacer el bien a la sociedad. En toda tu, tu actividad o si todas tus actividades no están enfocadas a hacer ese bien para conducir a la humanidad a la felicidad. Bueno, entonces nada más busca que no hagas el mal, Entonces, que tus productos, que todo lo que tú haces, tu actividad comercial, pues no le haga daño a la, a la sociedad. Y Sadin pues dice que este, se debe velar por el respeto incondicionado de la integridad de la dignidad humana. Y también este Yukui nos dice que es necesario liberar a la inteligencia artificial de estos sesgos algorítmicos, pero pues es algo que ya se detectó, que ya se ha estado analizando, pero que ha sido muy complejo el poder determinar exactamente cómo es que opera un algoritmo para poder decir qué es lo que se debe de corregir. Entonces, eh, aquí vemos también que este, la interacción con estas inteligencias artificiales. Perfecto. Eh, esta interacción pues a veces se da de manera desapercibida. Muchas veces interactuamos ya con agentes artificiales sin darnos cuenta que estamos interactuando con chatbots. Este, vemos ahí, por ejemplo, Alexa, Siri, Cortana, Google Duplex, que permite ya este, que haga llamadas y que interactúe como si se tratase de una persona. Pues a veces ha logrado tanto el, el cometido que buscaba Alan Turing de confundir a las personas y pensar que se está interactuando con personas humanas. Eh, el servicio de call center, por ejemplo, de Amazon Web Services, al momento de que entra una llamada, desde antes de que ya sea atendido por una persona, por un humano, ya se hizo un reconocimiento de la persona, ya se hizo un análisis de la tonalidad de voz para poder identificar si está enojado, si está contento, etcétera. Y todo esto se va recolectando y todo va dando perfil para conocer a las personas. Y que esto después la inteligencia artificial puede utilizarlo para poder, eh, digamos, focalizar toda la información que despliega en las pantallas. Y bueno, de aquí, pues ya para acotarlo, pues eh, no voy a, a describir cada una de las conclusiones, pero pues creo que algo de lo que se buscaría es evitar que los derechos humanos sean vulnerados. Es, es necesario volver a retomar esos valores éticos y morales para que en el uso de la inteligencia artificial, pues no se ponga en primer plano el beneficio económico de las empresas, sino que más bien se ponga en primer término a la persona, que se busque que la inteligencia artificial sí si tenga una utilidad social. Este, ya hemos visto también que por otro lado, eh, en cuestiones de medicina, la inteligencia artificial ha tenido grandes avances y ha ayudado mucho. Pero yo creo que si lo utilizamos más con el enfoque comercial, con el enfoque de control social, para poder eh, cambiar esa mentalidad de las personas y poder hacer que las personas lleven a cabo actividades concretas en beneficio de los gobiernos o de las empresas, pues también pone en entredicho este, qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como seres humanos, porque nos estamos dejando convencer tanto de lo que estamos viendo a través de las tecnologías que ya viene perfilado, que ya viene adecuado por inteligencias artificiales, que pues nosotros estamos perdiendo esa característica que nos distingue como humanos. Estamos dejando que sean las máquinas las que tomen las decisiones y nosotros solo estamos sirviendo como el insumo para que las tecnologías o para que la inteligencia artificial pueda tener toda esa información que permite que la, la información que circula sea tan adecuada que ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo manipulados por, por la misma tecnología. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias de nuevo, profesor Flavio Suárez, por su intervención, interesante también. Eh, por los momentos, eh, aquí dice, hay una pregunta. Doctor Flavio dice acá. ¿Debemos evitar el desarrollo de la inteligencia artificial o debemos replantear el sistema de educación para formar individuos más pensantes, creativos y reflexivos? De parte del profesor Robinson Escobar. Sí, eh, yo creo que no se trata de limitar el desarrollo de la inteligencia artificial. En parte, eh, concuerdo, hay que empezar a... Este, ahora sí a trabajar en la parte de la educación para que seamos conscientes de con qué estamos interactuando, cómo lo estamos haciendo y qué riesgos hay de la interacción con la tecnología. A partir de esto, pues también a lo mejor una vez que ya somos conscientes podríamos decir que es necesario también replantearnos la, la ética porque pues, todo lo que hacemos finalmente tiene una repercusión social. Entonces, basándonos en lo que sería la ética como tal, esta rama filosófica, pues podríamos ver que todo lo que nosotros estemos haciendo en el desarrollo de las tecnologías, pues debería de al menos, como dice Fernando Sabater, si no debe, si no va a ser el bien, al menos que no haga el mal. Y en ese sentido, pues yo diría que el desarrollo de la inteligencia artificial como tal es una tecnología neutra en el sentido de que si no se le implanta un sesgo este, en el código, en el desarrollo, pues esta puede ser utilizada para bien o para mal. Entonces la ética en el uso de estas tecnologías es lo que debemos replantearnos y empezar a trabajar en esa formación de valores humanos, de valores éticos, para que no sea utilizada con este fines, ahora sí que solamente comerciales o con fines de manipulación. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial creo que debería seguir avanzando, pero sí poner límites este, éticos y morales en su desarrollo. Bien, muchísimas gracias, doctor Flavio, por responder. Eh, me gustaría eh, mencionar una idea relevante de lo que usted acaba de exponer. Eh,